Ok, opinión humilde de la temporada 2, capítulo 3 sí. Ok, antes de sacar este video quería decirte que dejes tu buen like Porque eh, me ha costado un poco grabar este video porque era grabarlo Porque claro, ya saben que en mi PC no es toda buena para poder jugar Fortnite Porque pues, con la nueva temporada se fue toda la mierda Entonces, este video tuvo que grabarlo en el play, luego pasarlo a la PC Y ahora sí editarlo, sacar clips, sacar un específico guión para poder ir hablando y añadirle mis estupideces. Obviamente, también pidiéndole a todos ustedes que apoyen este video. La... Bueno, ya, apoyen este video, den su buen like Síganme en todas mis redes sociales que estarán aquí. Eh, bueno, ¿Qué es, ¿qué es para vosotros? La derecha. No creo que sea sí, la derecha. Y ya sé que yo eh, tengo que cortar el cabello. Ya sé lo que van a estar diciendo el puto de Michael en los comentarios. Eh, los pero ya, ya sé. No tengo que cortar. No tengo que cortar hoy, sí, lo... Y no, pues no. si me lo alcanzo a cortar, lo al final del video. XD. Ok, gente, obviamente antes de iniciar con la temporada, pues tenemos que ver, bro, con el análisis, tenemos que ver el trailer de la y isola, le voy a dar de una vez, y... Ok, se va al Sao Tintifoldo, una rana de pana, de chill, lo más de tranquila. Dios. Dios, un taladro. Dios el taladro. Dios el taladro. Tanques. Ay, oh, cuántos autobuses de batalla detrás Autobuses reforzados también hay Dirigibles Hay dirigibles al fondo, gente Hay dirigibles Mira, hay dirigibles, un montón de dirigibles detrás Lol Dirigibles Dios dirigibles, Dios Y hay como aviones, what the fuck, hay aviones ¿Los aviones volvieron? No, no creo Ok, Gunnar no, Bananín, La fundación. Bien. La fundación. Ok, WTF moví el... El mouse. Ok, Jonesy Y esta otra. Más dirigibles. Sloan. Tierra. La construcción... No, la construcción. Doctor Strange. Doctor Strange, es que les sabíamos Es que iba a volver Bien yeah. Amigo, mira Full escena Avengers, aquí todo así Full escena Avengers Ok, capítulo 3 Temporada 2, Resistance Amigo, se vienen cositas Porque está muy bueno Ok, se supone que esta skin de aquí Es una de las hermanas Es una es una de los esas también, es una de las hermanas Ok, entonces todas estas son skins de, Del pase y está Doctor Strange, ok me sirve, me sirve, me sirve. Ok, en esta temporada no ha habido muchos cambios del mapa, solo que añadieron dos nuevos lugares con nombre, que son la Fortaleza y la Estación de Sinapsis, y cinco lugares de interés, eh, donde antes había los Talaros de la Orden. Además de dirigibles en algunos espacios con nombre del mapa, como Tilted, Cruce Cremoso, Carretes Calurosos, Caverna de Control, Cañón Condominio y El Clarín. Gracias a Dios de que de alguna manera El Clarín sigue vivo. No sabemos cómo, pero sigue vivo. Ok, ahora hablando de los dirigibles. en la... Bueno, hablando así... Los dos nuevos lugares están increíbles. Excepto en la estación de sinapsis. No hay una prolonga, la verdad. Es como si fuera una base de los siete. Y la fortaleza está la doctora. Bueno, la señora, la boba esa de Sloan. La perra traidora esa de Sloan. Está en la fortaleza. En el taladro gigante. Donde también hay un tanque. Así que es un muy buen lugar para caer. En las mini torres. En donde antes había taladros de la orden. Eh, solamente hay dos cofres. Y ya, no hay nada más. Pero. Hablando de los dirigibles, los dirigibles sí está muy bien caer ahí. Porque hay hasta tres cofres de la orden imaginada, varios cofres comunes y muchas eh, muchas cajas de munición. Entonces caer aquí es irse con un muy buen look, una buena forma de derrotar. Bueno, no solamente bueno de salir rápido, salir a la a, a zona y... También porque hay dos guardias, dos o tres o cuatro guardias de la hoy Según en ciertos lugares Hay varios guarda, guardias de la hoy Y bueno, te puede salir con un muy buen loot De... Eh, bueno, un muy buen loot de rareza Bueno, de dificultad. Bueno, de rareza De rareza en nivel azul O también en, en legendario Porque como están los cofres de la orden Pues es un muy buen lugar para caer Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan, ya lo sé Ok, gente, después de haber terminado de grabar Y cuando me dice anterior que es la hostia Podemos ver aquí que yo estaba consumiendo más tranquilo Y había una barrita, yo no sabía que era barrita Y mira, pum, podemos hacer como un estilo de parkour Golpeando la puerta y haciendo que se balance Aquí lo estaba probando otra vez Y mira, yo cojo, cojo como una carrerilla, pum Paso y rompo la, y, y, y tiro la puerta, ¿no? Entonces, claro, eso es como el nuevo estilo De, de, de, de, de, de que como, Es como correr Como como, como una correr con impulso Golpeo la puerta y sigo corriendo Aquí pues ya corro de una manera más normal Pero también está la nueva cosa De que podemos escalar Hasta un estilo de parada. claro, porque como nos habían Quitado la construcción eh, Podía correr, pero claro, podíamos escalar Voy a ver si mientras está jugando aquí Porque claro, eso es un clip grabado Yo lo estoy diciendo aquí porque, eh, bueno Así lo quise hacer eh, se podía podía subir Pero aquí, aquí lo hago Aquí subo, pim, escalo La escalada está increíble, amigo Está muy bueno eso de escalar Y es una manera muy nueva De, de escapar es, es increíble la forma Para poder escapar con esto Está muy bueno Y, y ya, eso era para lo que quiere hacer Esto es la nueva cosa de parkour Y nomás con lo que ya nos habían dado antes eh, Con el deslizamiento Dios Mío, la santa barbaridad de Lo que se viene Claro, está lo del deslizamiento normal El super salto La super corrida esa toda increíble eh, Espectacular esta temporada Trae cosas de la leche De la leche Ok, mientras estaba grabando este video, no encontré un clip que haya grabado lo suficientemente bueno Mostrando en eh, todo lo que eran las nuevas armas Pero, pues, si sí están O sea, sé cuáles son y si la he utilizado ¿Qué son? La AUG, que la volvieron a meter La AUG o el rifle de... ¿Cómo es que se llama? El rifle de ráfagas Que estaba en las antiguas temporadas Solamente pues que lo quitaron para el capítulo 3 Pero volvió La... el... La pistola, es como un tipo de. Bueno, sí, es, es una pistola. Es una pistola, pero como un revólver. ¿Por qué? Porque es un poquito. Pero es un poquito malentica. Pero es muy buena. Como un subfusil mecánico. no eh, Siempre que lo veo nunca me dice el nombre. No sé por qué. Y la escopeta de tambor. Que son las cuatro nuevas armas que han sido en el capítulo 2. Bueno, es que capítulo 2. Capítulo 3, temporada 2. Además de las granadas de choque. Que Dios. Qué felicidad. Que las granadas de choque hayan vuelto. Ay, ah, no sé, cuatro. Que eso, eso a nadie lo quiere. Entonces. Además de que tristemente quitaron el rifle MK7 ¿Por qué? Pues por el momento no tengo la menor idea Pero tristemente han quitado el rifle MK7 Aunque supuestamente decían que el meta de Fortnite iba a cambiar Yo lo veo prácticamente igual Solo que ahora es un meta de subfusiles y escopetas ¿Por qué? Por el nuevo subfusil y el, la nueva escopeta Porque esas escopetas deletean de una manera increíble o sea, te LTEan en segundos, literalmente Ok, gente Ya habiendo hecho un medio análisis De todo lo que ha llegado esta temporada Como el ima, los cambios del mapa Para las nuevas armas y el parkour Que es como una mirada básica Y un poco eh, breve A todo lo que han añadido en este capítulo Digo que esta temporada Va a estar de locos ¿Por qué? Porque se vienen muchas cosas nuevas El posible regreso de la pump Y bueno la temporada para mí va a estar 11 de 10 Va a estar muy buena Y ya gente, espero que les haya gustado el video Como dije en el inicio, dejen su buen like No me corté el cabello eh, Ya han pasado 3 días desde que lo dije Al inicio del video, porque hace 3 días empecé a grabar el video Y editarlo y todo No me corté el cabello, chequen a su madre No, no me lo voy a cortar, si hago dentro de todos 3 meses Tal vez, tal vez si sí me corte el cabello Pero bueno, en fin Sin nada más que decir mi gente, yo me despido Gracias por ver el video Chao, chao